el monzón Daniel Zan yeah. Smack Morro uh, Prieto, yeah. La risa de Asgard yeah. es el monzón en tu cantón Fuego, fuego, yeah. fuego, fuego yeah. Perro de vulca en la chompa full cap, lleno de mulas y sin culpas menos disculpas justicia poética cual tu Tupac en mi ruta nunca es demasiado para mi madre y mi ruca Pelos de punta que traicionan al tío Lucas Mis rimas merecen un premio buscas Fuertes y bruscas Si tengo todo aquí Manimpa que le buscas Nunca es demasiado para esos hijos de puta Mi camino lleva a Roma Batistuta Está en mi destino desde siempre la batuta negro Me suena broma la mamada que ejecutas para ese estéreo de carro viejo No ejecutas Acá un freco tirador El récord de lo mejor Ponme reggae, traigo un extintor que estoy en calor Llamas a mí cuando quieres lo mejor Llamas a mí en tu humana, estoy on fire, my dog This is crazy, I'm on the right track, I'm finally found This is a game of fundamentals, not, not flash It's, it's, it's, it's the Howe, power, original b-boy Yeah man, feel the funk Fuego en cada rima, mi máquina de rap es una bomba pa' tu adrenalina Yo no veo el freeway, yo te friso con mis rimas Un tractor en el freeway que va aplastando tu vida Pura vida como un tico, pura chida como un rico Pura pecha de tus pedos de éxito Yo Expedo los mejores versos en mi léxico Soy un villano adverso que te mama, Lex Luthor Me cago en tu super Un vago genio que come en el super Sheldon Cooper Rapper hasta la Homer de oro y ese Mini Cooper Y que todos los raperos a mi lado parezcan de los Muppets Veo ríos de mierda, todo galope Nunca había visto tanta caca junta, Juan Carlos Bodoque Solo los mejores pasos, un cadete del toque Derrochando flus escasos y gastando sin toque Vengan y choquen, háganse putos ranma Estoy a punto de escupirles magma Mis frases magnas, historias manga De esas que tanto mamas Que te hacen tirarte en el Zambors pa' que te las compre mama. We play so rough. Somebody's gonna start crying. Now, Mi vida se parece a la de tu padre. Fui por cigarros, pero regresé para partirte tu madre. Che, llevo una estrella en la cabeza y nunca imaginé que estabas temprano en la sala. Matiné, matiné, matosas, latiné, zazazá. Si la puesta está en la cancha hay que perder para ganar. Me ausenté, paso más, si perdí, ¿qué más da? Pero si en la casa hay menos hambre, ya gane más llega casi callo, es un camino largo El dulce amargo de letargo, pero yo me encargo De todo aquello que a la fecha no resuelve es Fargo Me sobran bolsas cuando salgo, homie soy un cargo Así que largo, déjame solo con las cartas en el estudio Llámame yu gi -Oh, surfe el diluvio El vato Prieto pantarrullos y respetando los tuyos Haciéndolo gordo como Juno de aquello que tanto buscaste Top of the Moonson, donde toparte, uh -huh. manejamos solo las mejores partes. Simón. Hip hop mexicano que se cuece aparte, junto y aparte. GG, Gia, -G -G -G -G Daniel San, Monzón Hip Hop, yeah. Nimai, uh -huh. Risa Lasgard, Mikey Naps, yeah. haciendo lo mismo de siempre, buenos desde siempre. Gia, el moreno que te habla más claro, Simón, tan buenos como hace años, GG. We give you much more longevity, baby. <laughs> Young niggas can't touch us. Haha. <laughs>